de toda la historia de Latinoamérica para fundar el Pedregal de Santo Domingo familias indígenas 11.000 personas llegaron a fundar familias, líneas genealógicas en piedras volcánicas yo soy heredero de esa migración y a su vez, ustedes también son herederos y herederas de esa gran migración Tláhuac tiene un primer asentamiento anterior a Tenochtitlán de 100 años antes de nuestra era. Laura lleva por lo menos 2.000 años. Dense un aplauso, por favor. ¡Ah! Qué maravilla. Para mí es importante mencionar todo esto porque cuando mi familia migra hacia la Ciudad de México, tiene que perder muchas cosas. Lo primero que pierde es la lengua. La pierde por una política de Estado que hace discriminación hacia los modos de pensamiento indígenas. Y no solo a los modos de pensamiento, a los modos de vida encarnados en los cuerpos. Desde hace más de 500 años, los cuerpos y cuerpas de estas personas morenas, como yo y como ustedes, han sido asesinados, violados, violentados, sumisos. Han sido sometidos, pero afortunadamente... Esto ya no será más. Por eso celebro a la alcaldía, a estas iniciativas que reivindican la sangre que existe en el Anáhuac. La milpa surgió aquí. Totemixli, la milpa surgió aquí. El maíz, el frijol, la calabaza y el chile. Cuatro elementos que surgen para hacerse el amor simultáneamente y proliferar. Incluso nació el Huitlacoche eso es maravilloso, ¿dónde se había visto que incluso el loco daba de comer? esto es una gran maravilla quiero comenzar con un llamado universal y para eso les voy a pedir que volteen a ver sus huellas digitales del dedo pulgar por favor volteen a ver y volteen a ver el caracol que existe ahí que volteen a ver el cosmos que existe aquí y ahora les voy a pedir que mientras tienen esa imagen cierren sus ojos e imaginen a sus abuelos y a sus abuelas, no lo olviden. Es el abuelo y la abuela que viene del mar Tiene la forma fractálica con la que está hecho el universo De la misma forma que están hechas sus huellas, sus oídos Y todos los ventrículos de su corazón Tienen la misma forma La disposición en la que estamos ahora atentamente escuchando Donde todas sus redes neuronales están vigentes Tienen esta forma Somos el universo Insemanawak. Estamos presentes ¿Por qué llamar mestizaje y por qué decir que la cultura náhuatl sigue vigente? Así como yo puse el ejemplo inicial de mi familia, cuando mi abuelo Alberto Méndez era un indígena que comenzó a vivir en la ciudad, tenía cerca de 20 años y no sabía trabajar en la ciudad y sangrante aprendió a cargar tabique, sus manos sangraron, para poder aprender a hacer casas ofrendó su sangre dejó de hablar su lengua negó su cultura para poder existir ofrendó toda su identidad para que pudiera existir su genealogía una familia de 11 hijos e hijas pudo existir a través de la ofrenda que hizo de su identidad se volvió mestizo mi madre ya no adquirió la lengua mi madre ya no regresó a su comunidad. Mi madre acaba de cumplir 54 años. Cuando mi madre vino a la ciudad tenía cerca de 4 años. Había una milpa en el lugar donde ella nació. El día de hoy hay árboles de ocote de 20 metros. En el lugar donde fue sembrada mi madre nació un bosque para hacer leña de fuego. Mi madre es el fuego. Yo soy hijo de una familia de donde nace el fuego. Mi madre aprendió el oficio de vender pollos rostizados, trabaja con el fuego. Mi madre transforma la materia, igual que los volcanes. Mi madre es ancestral, igual que las piedras volcánicas. Mi madre está aquí presente. La cultura náhuatl sigue vigente. ¿Quién puede negar lo que corre por mis venas? Nadie. Cuando yo entré a en la universidad, fue porque tuve el privilegio de haber nacido en el Pedregal de Santo Domingo, justo a un lado de Ciudad Universitaria. Había una necesidad de construir en el sur de la ciudad en esos tiempos. Los hombres... Aprendieron a construir casas, y las mujeres a organizar las familias. Si alguien quisiera saber cómo fueron organizadas las familias en México, tendría que pensarse en las magas. ¿Alguien sabe cómo se les conocía a las grandes familias anteriormente en la cultura náhuatl? El calpuli. El calpuli que viene de Cali, que es casa. El calpuli... Son grandes familias que tenían un antepasado común, un ancestro o una ancestra común y que tenían oficios comunes. La semana pasada, el sábado anterior, en el colegio de San Ildefonso se llevó a cabo el primer encuentro de jóvenes indígenas urbanos. Habíamos personas de Guerrero, de Jalisco, de Michoacán, de Chiapas de la Ciudad de México. Por primera vez nos reunimos a reconocer nuestros rostros y nuestros corazones. Sentí que nuevamente estaba unido al gran Calpulli, que nuestras lenguas habían desaparecido, que habían sido negadas, pero que pueden revivir, resurgir. Hay una palabra que opera mucho en la actualidad, es la palabra resistencia. Y es verdad, hemos resistido, pero además, hemos sido, además de resistentes, resilientes, resilientes. La, la resiliencia es la capacidad mental y espiritual que tenemos las personas para transformar el dolor y sublimarlo y convertirlo en lo más poderoso. La energía más poderosa por la que está hecho todo el universo es el amor. La y quiero que por favor repitan conmigo: Neguat, Neguat, Neguat, Neguat la soctla, Neguat la Soy Soy Soy, Soy, Soy, Soy, Soy el amor, Soy el amor. Y ahora van a decir: Nimitz la soctla, Mix la soctla, Nimitz. Nimitz las otlas. Yo a ti. Yo a Te amo. amo. Volviene a ver a alguien, a quien sea. Nimitz las otlas, dígale, Nimitz las otlas. Ni a otra persona, vuelven a ver a otra persona. Nimitz las otlas. Volviene a ver a mí. <risa> Nimitz las Ni Exactamente. Y ahora digan, Ninech. Ninech Ni Ni Ni Ni las otlas. Ninech las a, a mí. A mí me amo cierren sus ojos y díganselo a mí me abren muy bien abran sus ojos vamos a hacer una respiración vamos a sostener y vamos a soltar una vez más sostenemos soltamos una vez más Ahora que estamos armonizados y armonizadas en un mismo movimiento cósmico, vamos a dejar que estas aguas sobre las que está construida esta gran ciudad, hablen. Pido permiso para entrar en el pueblo. y casi me no te siguió el windlica que el windlic sochí mas al moquez al mas ni chan que el sochí vinca anícan anícan anícan tochan anícan tinemis que tonja de junga cali opon chimbo opon chimalao ini el cali kilis ya no te siguió amo mo caguas ni mis las ocho la papa ni mis mis ni mis timacas, mi namuesoche, Aléjense, mis verdaderos amigos y amigas tlaúicas, levántense en sus corazones, pónganse de pie, mientras escuchan, mientras escuchan, mientras habitan este poema, porque aquí Anikancali, aquí no es nuestra casa, tendremos que irnos allá, al lugar de los descarnados y descarnadas, donde amistad, no volveremos, no, no volveremos, amigos y amigas amadas, no volveremos, pero antes, antes de que yo muera, pampa ni Pampanimizlazotla, porque les amo, porque me amo, porque nos amo, antes de que yo muera, les entregaré, su mi libro de flores, les entregaré, antes de que muera, les entregaré mis poemas, alégrense. Alégrense, tlahuicas, mis verdaderos amigos y amigas. Este primer poema que acaban de escuchar fue el primer poema que hice hace aproximadamente 10 años. ¿Han escuchado la frase, la sangre llama? Sí. la toa. La sangre llama, claro que sí. Cuando yo tenía aproximadamente entre 18 y 20 años, me subí a un camión. Me subí porque necesitaba ganar dinero para tener, pues, un poquito de cosas más, además de las que me podía proveer mi familia. Y, las, y vendía paletas en los camiones y las señoras me daban dinero, desprendidas, como son las madres generosas, pero algo dentro de mí no estaba conforme porque yo quería dar es maravilloso dar, en el compartir está la abundancia, todo se multiplica, el pan y los peces. Y decidí comenzar a decir cuentos. Mi hermana me dijo, oye, ¿por qué no dices esto o este o el otro? Me orientó. Y comencé a decir cuentos, me los aprendí. Me convertí en un artista de la palabra arriba del transporte público, a alta velocidad bajo puentes peatonales. Y como dije, es la la sangre llama. Algo me dijo, ¿por qué no recitas poemas y por qué los poemas que recitas no son en náhuatl? Y comencé a aprender la lengua ancestral de mi familia sin saber, sin ser consciente que yo era un náhuatl. Lo comencé a hacer de los libros. Aprendí poemas de Ayoguán, de Huejotzingo, de Tecayahuatzin, de Senesahualpilli, de Nezahualcóyot. Y comencé a recitar un poco tartamudeando al principio y muy fluido después. Y cuando yo decía los poemas, terminaba y comenzaba a decir un discurso como este. La sangre llama. Yo no lo sabía y ya estaba operando dentro de mí. Me volví un poeta arriba de los camiones para predicar el evangelio de la palabra florida. Para predicar la luz que acontecía Clanesi y Clanetipa en estas tierras. Este fue el primer poema que hice, inspirado en la filosofía de Mesahualcoyo. Mesagualcoyo tenía una filosofía justo similar a la de los demás poetas de ese tiempo. Se reunían en una sociedad que se llamaba la igniwiyotl, que viene de igniu, amigo, y Yol o Yolot, que significa corazón. La sociedad, la hermandad de los amigos. Y se reunían bajo agoguetes estos grandes árboles donde, llueve, donde nace el agua estos grandes árboles donde se aparecen serpientes o donde aparecen bolas de fuego claro, es un árbol que está conectado con el inframundo y con lo celeste era natural que ahí se juntaran los poetas y las poetas también había mujeres poetas como Macuilzóchitl, hija adoptiva de Tlacaele se reunían para cantar y decir su filosofía si hay una forma de contener la filosofía prehispánica es en la poesía, porque destruyeron los libros sagrados que eran los mochli y que se conocen como códices. Los destruyeron, pero no destruyeron la palabra. Nuestra lengua, la lengua florida del Nahuac, del náhuatl, es una lengua que es similar al cantar de los ríos y de los mares, y pudo seguir existiendo a partir de la poesía. Esto es una celebración maravillosa y me siento dichoso de estar aquí con ustedes compartiendo. El náhuatl, la palabra náhuatl, tiene muchos fundamentos. Por ejemplo, náhuatl, que es el número cuatro, y atl, que puede decir el cuarto movimiento del agua. Y con eso habla de que en el náhuatl, la lengua náhuatl antigua había cuatro formas reverenciales de, de tratar con las personas. Por ejemplo, las personas que tenían cargos sagrados, se les conocía como Pilis, y los Masehualtim o macehuame que eran las personas comunes del pueblo. Y cada uno tenía una forma reverencial de hablar. Si al final de la palabra existía la fonía zin es que había una reverencia. Es como decir, nonana, mi madre, nonanzin como también se le llama a la Virgen, es mi madrecita o mi gran madre. Pero si además decimos nonatzintli, es mi venerable madre. Y así, había cuatro formas reverenciales. El náhuatl es una lengua poética que habla de cuatro formas reverenciales. Pero además, ustedes lo van a descubrir. ¿Cuál es el sonido que hacen los ríos? ¿Qué sonido hacen los ríos? Atli. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el sonido que hace el fuego en el contacto con el agua? ¿Verdad? ¡Sí! <risa> Hay una reverencia en el contacto del fuego con el agua El atlchinoli, chinoli, el agua quemada Era un símbolo de grandeza el náhuatl entonces es una lengua que está conectada con los sonidos del universo. En la lengua náhuatl no hay R, no hay Q, no hay, por ejemplo, hay EY, ¿verdad? No hay R, no hay F, pero hay los sonidos sí o Tli, ¿verdad? Que suenan como suena el agua. Es una lengua para armonizarse, para cantar, para ser cantada, ¿verdad? Ok, la lengua náhuatl es una lengua que es polisintáctica. ¿Qué quiere decir eso? Poli, de muchas palabras y que la sintetiza. Entonces, para hablar de una palabra, hace referencia a otras tantas. Por ejemplo, la palabra amor, la palabra, la palabra Tlazocamati, mejor dicho. Tlazocamati, ¿la han escuchado? ¿A qué hace referencia? Gracias. Gracias. Ok, ¿y alguien sabe qué significa? ¿Te ofrendo? ¿Te ofrendo? Ok, muy bien, gracias. La viene de tres vocablos. Tlazoctla, amor. k, que es una forma de reunir y decir, aquí está. Y mati, otorgar. Entonces, cuando decimos gracias, decimos, yo te ofrendo, yo te otorgo, mi amor. Hay un poder más grande que solamente decir gracias, es decir, yo te ofrendo, mi amor. Ustedes pueden usar la palabra la Sokamaki y no decir solamente gracias puede decir yo te ofrendo mi amor ¿se dan cuenta? hay una gran sabiduría cada lengua, cada lengua contiene una manera total de ver la realidad y con esto quiero mencionar que el año 2019 es el año internacional de las lenguas indígenas declarado por la ONU el 21 de febrero no lo olviden es el día de las lenguas maternas el náhuatl es una de las ¿cuántas lenguas maternas originarias o indígenas hay en México? ¿alguien lo sabe? 64, 65, 67 según si es el inali o es el inpi. vamos a dejar un promedio de 65 lenguas ¿verdad? hay unas que solamente hay una hablante ya y hay unas que se está reaprendiendo ahorita vamos a abundar en eso y a su vez hay variantes dialectales ¿Cuántas variantes dialectales creen que existan? 350. Un poquito más de 350 ¿Cuántas? 360. 368 documentadas por el, por el Inali ¿Cuál es la diferencia entre una lengua y un dialecto? ¿Alguien la sabe? La variante. la variante Muy bien, me da mucho gusto que haya personas aquí que están enteradas Y que podemos compartir esto por ejemplo, cuando hablo así, carnal, para decir que me lleves aquí en un visitaxi en corto, esa es una variante dialectal del barrio, ¿verdad? Pero cuando hablo así, para que me des un panucho, como allá en Mérida, estoy hablando con la variante dialectal de la zona maya, ¿verdad? Entonces, las distintas formas de hablar el español son variantes dialectales. En el náhuatl por lo menos hay 30 variantes dialectales. Y en la Ciudad de México, de las 65 lenguas, se hablan 57 lenguas indígenas. ¡Es una maravilla! Ahora, imagínense, si hay 368 formas distintas de hablar, además del español en México, estamos pensando que hay 368 formas de hacer labor distintas, de amar. De hacer caldo de pollo, de hacer atol, imagínense cuántas formas distintas tenemos de expresarnos. Cuando muere una lengua, como lo dijo León Portilla, muere una cultura. Ahí radica, ¿verdad? Ahora yo quiero mencionar algo ya respecto al mestizaje y la continuidad de la cultura náhuatl. ¿Por qué yo podría asumirme como un indígena si ya no hablo la lengua? Ustedes piénsenlo, una persona que ya no habla la lengua materna de su familia, ¿sigue siendo indígena? Claro, porque hay rasgos que siguen perdurando. Inevitablemente, el genoma náhuatl está aquí presente. Mi familia aprendió a comunicarse con Dios en el cerro Teutsi, que significa precisamente Dios, para pedir lluvia. La abuelita se peinaba y comenzaba a tronar, el abuelito raspaba el machete y comenzaba a llover subían a comer unos hongos gigantes que crecen con la lluvia que se piden que se llaman los pananacates esos eran los abuelitos de antes sabían comunicarse con lo sagrado era la forma ancestral de comunicarse y lo digo con humildad en más de una ocasión he hecho llover al recitar no sé cómo lo hago no lo tengo controlado pero sé qué pasa no puedo negar que el don se me heredó, está aquí manifestado, ustedes están escuchando, se me dio el don para aportar la palabra, ¿quién podría negar esto? El mestizaje es una forma de sobrevivir, ¿quién podría negar que el anáhuac, que el antiguo, los antiguos y antiguas coloas, tlahuicas, chalcha chichimecas, siguen vigentes en Los Ángeles?, ¿Quién puede negar que están en California, en Chicago, en Utah, en Washington, en Nueva York? Aslan está vigente más que nunca en Estados Unidos. La mayor cantidad de población hispana es mexicana. Si ustedes pudieran sentir el dolor que tiene un chicano o una chicana cuando viene a México, lo comprenderían, yo lo comprendo. Porque mi familia está dividida en tres territorios. San Andrés de Pechochuca y Jalacingo Puebla. El Pedregal de Santo Domingo en la Ciudad de México. Y en Estados Unidos. Mi familia es migrante. Igual que los primeros Tlahuicas que llegaron a la náhuatl 100 años antes de Cristo. Igual que la ruta de peregrinación que hicieron las siete tribus que venían de esos territorios que están en Estados Unidos donde surgió Aztlán y peregrinaron durante siglos para fundar la cultura tolteca, teotihuacana, xochimilca, de mil palta, ¿cómo se llama el cerro más importante de estos rumbos? El Teutri, que también quiere decir Dios. <risa> no es una coincidencia, hermanos y hermanas tenemos distintas formas de comunicarnos con lo sagrado y con esto no quiero decir que las demás formas de entender la realidad no sean válidas o verdaderas respeto los modos de vida cristianos, judio cristianos, islámicos, churpeda, hindús todos igualmente son valiosos pero las escrituras que surgieron con Abraham eran para una cultura cercana al Mediterráneo las culturas que surgieron aquí, surgieron en el lago. Nosotros no sacrificábamos ovejas para ofrendar a los dioses, se ofrendaban las primeras cosechas. Hay distintas dinámicas. ¿Se ha pensado que la cultura náhuatl era politeísta? Porque tenía muchos dioses, ¿lo han escuchado? El dios de la lluvia, el dios del viento, y les quiero decir... Que en realidad había una única manifestación de lo sagrado para hablar de la cultura náhuatl, y era la divina dualidad, el cerca y el junto, o in lo que es como la noche y el viento, impalpable y tan presente, que no puedes contener con tu puño, pero lo puedes sentir atravesarte. Hometeot, Homem dos Teot, sagrado, la divina dualidad. Hombre y mujer, lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Las células se mueven igual que los planetas, ¿lo sabían? Ah, los hoyos negros funcionan igual que las depresiones, ¿lo sabían? Los cenotes funcionan igualmente que los asteroides atraídos hacia los planetas, ¿lo sabían? Ya lo saben. El universo funciona igual que nuestras palpitaciones. Hay un poema que escribí hace dos años cuando fui invitado para que un poema mío fuera montado en Perú para hablar de lo que atravesaba a Abdiayala. Abdiayala es una forma de nombrar a la América antigua. Quiero decir este poema porque cuando yo lo escribí lo escribí en tres horas, pero lo hice durante ocho meses. Esos ocho meses comenzaron justo en un mes de mayo, cuando yo estaba en la casa del lago de Chapultepec escuchando a la poeta indígena urbana Cherokee, Joe Arjo, y ella estaba hablando en su lengua natal y mientras ella hablaba yo no sabía lo que decía pero comencé a llorar porque estaba hablando de mí y después de eso mi familia que está presente lo sabe yo al, al otro día inmediatamente fui a hablar con mi abuelita Juanita, mi abuelito Beto y mi tío Jojo y les dije, ¿cómo puedo llegar al pueblo donde nacieron ustedes? Y no duró ni un día más porque al día siguiente yo también un camión hacia Puebla y hice mi propia ruta de la peregrinación y conocí los pueblos donde, fue, donde nació mi familia. Y después recorrí los demás pueblos hasta llegar a la casa de mi abuelita paterna y escuché sus historias. Hice mi propia ruta de mi peregrinación. Cuando llegué a la calle de la familia ancestral, la casa de barra donde nació mi madre, me enqué a orar, lloré, prendí incienso y le dije a mis abuelos y abuelas, «Vengo aquí a recibir mi herencia, yo no soy un abandonado en la Ciudad de México». Por favor, abuelitos y abuelitas, yo soy su hijo, recibanme. Vengo aquí con humildad a decir, a recibir lo que es mío. Y lloré, y sané, y lloré, y sané. Y es donde operan los actos de resiliencia. Es por eso que el día de hoy yo puedo compartir en esta noche maravillosa estas palabras floridas. ¿Por qué? Apenas hace dos años yo comencé esta reivindicación conmigo. Yo después de recitar en agua de los camiones un tiempo, dejé de hacerlo, aunque mi obra había comenzado bilingüe en agua. Cuando yo estudié Desarrollo y Gestiones Interculturales en la UNAM, estuve en la primera ponencia que se llevó a cabo en Mérida acerca de la interculturalidad de estudiantes y tuve un infortunio. Precisamente quien fue en un tiempo el director de la Facultad de Filosofía y Letras, Ambrosio Velasco me rebatió y me dijo, ¿por qué tú estás dando una ponencia donde la interculturalidad se puede dar a partir de recitar poemas en agua de los camiones, en el espacio público, donde no tiene agencia las lenguas indígenas? Si tú no eres indígena, imagínense, el director de la Facultad de Filosofía y Letras, a quien respeto y admiro, me dijo eso, me negó la oportunidad y otro grupo de académicos llegó a decírmelo también. Yo solamente pude decir, maestro solamente me estoy basando en una teoría que usted menciona en uno de sus libros donde la interculturalidad tiene tres pasos el primer paso es que cuando tú estás con una cultura distinta a la tuya ves las diferencias todos entendemos las diferencias cuando vemos a alguien que viene de otro estado de otra colonia, ¿verdad? o de otro país el segundo paso es entender las similitudes o analogías ¿Les ha pasado que viene gente de otro país y dicen, ah, ahí también hacen lo mismo que aquí, o hasta tú comes pan, fíjate? Y el tercer paso es encontrar los gestos aborrecibles y abominables, pero no en la otra cultura, sino en uno mismo, en una introspección ese es el paso más difícil. Es muy sencillo ver en qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos, pero ver lo grotesco que hay en uno al encontrarse con el otro, eso fue difícil. Y con sus propias palabras que él escribió, le tuve que contestar con humildad al maestro. Después de eso yo solicité apoyos para viajar a Tijuana el lugar de mi segundo nacimiento, y se me negó. La UNAM académicamente me lo negó, yo me... Mi egolatría de ese momento me dijo, llévate a ti mismo Carlos, no tienes nada que estar haciendo aquí y ponte en otro lugar donde a ti te quieran. Pero el día de hoy también puedo decir que la Santa Madre UNAM, HHH Honorable y Rosa, me ha apoyado. El Museo Universitario del Chopo, la Casa del Lago, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy siguen abonando para muchos proyectos que el día de hoy desempeño. Si hay oportunidad, les voy a compartir de esos proyectos, porque es posible que los llevemos a cabo también en su comunidad y en los siete pueblos originarios de Tláhuac. ¿Qué hice? Me fui a inscribir al Agua CM aquí en San Lorenzo de con creación literaria. Bueno, por el lado académico, dejé de, de proyectar la interculturalidad desde la lengua náhuatl. Y con el tiempo... Llegó un poeta, que no mencionaré su nombre por también respeto, porque también admiro su gran trabajo y los caminos que ha abierto. Es un gran poeta que el día de hoy coordina una institución nacional de los pueblos indígenas. Este poeta náhuatl en un momento me dijo, por favor, ¿puedes venir a cubrir una presentación mía porque necesito estar en otro estado? Fui con humildad y di lo que yo tenía, un náhuatl mestizo. No, un agua, en una comunidad. Yo no nací en mi comunidad porque mi familia tuvo que emigrar para seguir sobreviviendo. Es algo que él no sabía, pero que yo sí sabía. Y cuando yo compartí un recital de poesía en agua y español, él se sintió ofendido porque no lo representé. Claro, porque yo nací aquí, nací chilango. Mi familia tuvo que dejar de hablar la lengua para sobrevivir. Y después... Un gran amigo a quien voy a mencionar su nombre, Martílton Almeyotl, un poeta en agua de Atzacualoya, Guerrero, me dijo, Carlos, hay, hay poetas importantes que están hablando mal de ti y están diciendo que eres un farsante. <risa> Pero esta sangre no es mentira. Sin embargo, en ese momento, sí perecí, mi espíritu pereció y abandoné mi palabra florida, y me dediqué a trazar otros caminos y otros surcos. Me volví un poeta performancero, grande. Me han invitado a Brasil, a Cuba, a otros países, a armarla. Pero hasta hace apenas dos años, me reivindiqué. Y quiero comentar, quiero decir entonces, el poema que escribí en tres horas, al llegar a mi casa un 28 de diciembre, día del nacimiento de mi abuela paterna, para escribir este texto. En cada forma de dar muerte nace un canto. ¿Quieres con mi sangre hacer un imperio? ¿Asesinar selvas enteras nacidas de cascadas que cantan en lenguas indígenas, cascadas de mujeres, cascadas de hombres? ¿Anhelas con la constitución en la mano atravesar de balas formas distintas de amar, de dar a luz, hacer fuego, enmudecer un dolor? que desde hace siglos has prolongado en nombre de dioses venidos de otro mundo, en nombre de evangelios de otro océano, en nombre del progreso, has han querido desaparecer el dios que habita en mí, que habita en ustedes, pero somos la eternidad, la sangre inmortal, que generación a generación ha sobrevivido en estas tierras, aún sin alimento, aún sin tierra. Aún en la pobreza más extrema. Yo soy mi territorio. Yo soy la fundación de mí mismo y Dios de mí misma. El amor habita en mí y también la furia. Y en este deseo de venganza nace y muere Dios simultáneamente. Lo sagrado está en mi aliento y está en mis lágrimas. Y por el hermoso poder que tienen todas las lenguas indígenas de este mundo y lo del otro. No a ustedes. Sino quienes han propiciado nuestro exterminio, les maldigo desde su placenta hasta su último resuello, maldigo sus labios y su boca, lo mismo que sus leyes y su bandera, sumergidos y sumergidas en su negro. mil formas en que seguiré cantando mi amor bajo la tierra aunque me entierren dentro de los bosques y las selvas aunque me desaparezcan, aunque me mutilen los soldados aunque me arranquen la lengua y los ojos aunque me desaparezcan en ácido ¡Habré de cantar! Porque soy un cuarzo que desde hace siglos se ha ido formando y en cada forma de darnos muerte nace un canto y óiganlo, que lo escuchen, porque este canto es profundo, siglos de cantos de amor, los muertos y las muertas a manos del Estado se han levantado para maldecirles por mis labios y mi piel, morena, amazónica, latina, migrante, chilanga, poblana, indígena, cascadas de un dolor tuvo que haber sido y que no será más porque esta voz lo está cantando estas voces de mis abuelos y abuelas iluminan más que todo el oro por el que nos han asesinado este canto del cariño más antiguo floreció con la fuerza y el furor de 500 años para bendecirnos para bendecirnos para bendecirme y hacer plenas nuestras existencias. Repitan conmigo, ninguna muerte. Ninguna muerte. Escúchenlo bien. Escúchenlo bien. Ninguno de sus crímenes. Ninguno de sus crímenes. Escúchenlo atentamente. Escúchenlo atentamente. Solamente el amor. Solamente el amor. Solamente el amor. Solamente el amor. Será en mi nombre. Será mi nombre. Quien, a ver a alguien y díganle. Solamente el amor será en mi nombre. Solamente el amor será. Bajo. Creo que va quedando claro que sigue vigente la cultura náhuatl más poderosamente que nunca, ¿verdad? Claro, eso es lo que debatíamos en las mesas del encuentro de Hugh de los jóvenes indígenas urbanos, decíamos, ¿por qué si yo ya no hablo la lengua sigo siendo indígena? Bueno, porque tengo la sangre, pero además tengo toda una cultura. O a ver, levante la mano, ¿quién de aquí hace ofrenda el 2 de noviembre? Eso no nos lo trajeron de otro continente, ¿verdad? Es parte de nuestra cultura indígena. Por favor, a ver, digan, ¿quién de aquí se reúne a comer, a hacer tamales en familia? Eso, muy Bien. A ver, vamos a ver, ¿quién de aquí se reúne a rezar el rosario también, Juan? ¡Eso es! Porque eso es parte de invocar a lo sagrado en conjunto, como se hacía en los teocalis, en las casas sagradas, como se les conoce en las pirámides, ¿verdad? A mí me gustaría, y aprovechando que aquí está el alcalde y también la compañera, que me da mucho gusto, es un honor que estén aquí, estaría muy bien hacer un recital náhuatl de una de las chinampas, que está aquí en los lagos, ¿verdad?, Ojalá en algún momento se convoque y se pueda hacer Bueno, para avanzar con la poesía un poquito más Yo escribí, bueno, estos dos libros que también van a estar a la venta si en algún momento los quieren Aquí van a estar disponibles Hice un poema para bendecirnos Y es para que nos bendigamos con el amor que tenemos El 6 de enero yo hago una dinámica que me pongo afuera de la casa de mi mamá y de mis abuelitos y pongo un escritorio y me pongo a escribir cartas para los reyes magos o para las reinas magas, ¿verdad? Es más, hasta hay un chiste que dicen, no son los reyes magos, son los papás, pero hay un chiste mejor que es, no, no son los papás, son las mamás, porque los papás siempre están ausentes, ¿verdad? Exactamente. Entonces, un aplauso para las mamás, por favor. se llama me alumbro de mí no te espa ni te me alumbro de mí me bendigo yo que soy luz y te plateo, ni no tlaneci ni no tlatiani ni no tlansiguat en cada uno de mis días, no sé si yo huilpa, no sé si yo hualpa, me canto a mí misma, a mí mismo, nishko a cuicati, hilo de oro cuitlaípa y quitla pa'zololpan, en la oscuridad de los laberintos me celebro nishko y el cuictía, nene ujki, como igual se celebra nishko y mitla, en el mar el soliáqui, pan y nacocueyotl, huitman en su cantar y pan y cuicatl, las perras y mis cualamame cuando laran y guagualobo a la luna y mezquen su llenar sin temitira, Pasear sin ya menguar por lo en YouTube, solo un ciclo, no hay ser viviente que no conozca el dolor, haya quien y amo cocoli, la soledad en la la tristeza en Clayo este tiempo les digo a ustedes, y amo no este tiempo no es para siempre. El sufrimiento es parte de mi aprendizaje para amarme. El cambiar de piel de las serpientes y trapatiría a El desplumarse y volverse a emplumar de las aves. Soy mi ave y mi serpiente. Negua no se igual todo, de igual no se igual toto joya serpiente. Maúca, ni Nihuelite, Maneloya Donde tiemblo y nado. Ahora les pido Que coloquen una mano en su corazón E imaginen dentro de ustedes una gran laguna Si quieren cerrar los ojos lo pueden hacer Imaginen una gran laguna hermosa Tibia, como de aguas termales Y entren en ella Entren en esa laguna Desnudas desnudos y báñense en esa laguna tibia, con calma, con alegría, sanen en esas aguas termales mientras escuchan esto. Me nado a mí misma, el agua. soy mi río, igual no soy mi mar, lloro, mi chochoca, sano y y mi tiahuas, luz, la soy luz, yo guano, noche, soy noche, océano mi cuerpo, me alumno, mi tislahuía, me baño en mi propia agua, mi tesaltiapano, a mí misma, a mí mismo, me doy nacimiento, mis collá, de su corazón hasta cerrar su puño y levanten al cielo. Y como nos damos nacimiento a nosotros mismos y a nosotras mismas a partir de llorar, esa laguna donde han entrado es la laguna que está hecha por cada una de sus lágrimas, desde la primera al nacer hasta la última que han derramado. Se han bañado en sus propias lágrimas y con ellas pueden sanar, tenemos el poder de sanar porque llorar es poderoso. Y nadie nos va a poder quitar nuestras lágrimas ni a Shire. Y a la cuenta de tres en agua, las vamos a soltar toda esta energía para que se difunde en el universo y se transforme. Y llegue a nosotros la sanación. A la cuenta de tres en agua, la vamos a soltar con mucha fuerza. ¿Están de acuerdo? Sí. ¡O! Sí. Sí. Sí. Sí. ¿Lo sienten? No pierdan esa energía Viene un poema importante Este poema es el último poema que escribí Normalmente yo no escribo poemas así... Me gusta que sean sabidurías, pues. Tardo en escribirlos. Se llama Amar mestizamente. ¿De qué color de piel aprendiste a recibir órdenes? ¿De qué tipo de cuerpos aprendiste a recibir odio? ¿Qué tipo de personas te humillaron con su palabra? ¿Quiénes te miraron con desprecio al estar cerca? ¿Dónde te prohibieron entrar al lugar que te corresponde? ¿En el mundo que es tu mundo? ¿En la vida que es nuestra vida? ¿En qué lugar de tu memoria se alojó el miedo? ¿En qué parte de tu cuerpo se guardó la idea de no merecer? ¿Qué sentiste cuando esas caras te miraron con asco? ¿Dónde le diste casa a su mirado cuando te barrió de arriba abajo? ¿Algo se entumió en ti? ¿Tu forma de caminar cambió? ¿Nació en ti la idea de venganza? ¿No es tu herencia una red de agujeros? ¿No es tu herencia casas caídas, calles y plazas con gusanos que pululan? ¿Heredaste un desprecio a su tu lengua? ¿Heredaste un asco hacia tu piel. ¿La autoestima destruida? ¿Falta de amor propio? ¿La palabra pobre te agobia? ¿La palabra indígena te incomoda? ¿La palabra moreno, morena te asusta? ¿Te odias? ¿Te das asco? ¿Te desprecias? ¿Qué haces con ese dolor? No mereces el amor que impera en el nacimiento de los primeros bosques. No mereces el amor que impera en el oleaje de todos los océanos. No mereces el amor que existe en jícuri, en teonanácatl, en salvia. No es para ti el aroma del copal. No es para ti el fuego del locote no es para ti el calor del fogón, no es para ti el vole, no es para ti la tortilla, no es para ti la atole, no es para ti la familia, no es para ti la amistad. Tu corazón no es para ti, tu vida no es para ti, tu única y luminosa, tu única y oscura forma de latir no es tuya, la respiración que respiras, la sangre que sangras la fuerza que ha logrado aprender otras lenguas durante siglos, migrar a las ciudades durante siglos, existir cuya calladamente durante siglos, sobrevivir durante siglos no es tuya. ¿La medicina abundante que nace en la tierra? ¿El alimento abundante que nace en la tierra? ¿No son ustedes el grano de maíz sembrado en esta tierra? ¿No son ustedes el maíz de esta época? ¿No son la mazorca que da de coper en este año? ¿No son ustedes la milpa, la calabaza, el chile y el frijol? ¿No son ustedes el huitlacoche de esta noche? ¿No son la estrella de esta mañana? ¿No son este nuevo sol tlahuica? ¿No son la encarnación del poder milenario de esta tierra? chalcas, tlahuecas, yichimecas, tepanecas, descocanes, toltecas, teotihuacanes, no somos la prolongación de Tula, no somos la continuidad de Aslan, no somos hijos e hijas de Chicomostoc, no somos la vigencia de la peregrinación, no somos la vigencia de Tenochtitlan en Estados Unidos, no somos la vigencia de Teotihuacan en este poema, no son mestizos y prietos, no son mestizas y prietas, oído el que está escuchando no es su energía la que está sintiendo no es su espíritu el que sana no se hizo así el sol no pereció Tonati ofrendándose para florecer y alumbrar una nueva época no estamos atestiguando en este momento la nueva época podemos amar mestiza Indígena, morena, chicano, chilanga, menti. pedirme, he traído poemas gratis para todos y todas este no sé si alguien me puede ayudar aquí a compartírselos al, al, aquí a la banda gracias, hay para todos y todas este, no. así hay para todos, adentro de ese poema ustedes van de, de ese Ay. poema gratis van a poder encontrar un poema breve, un fragmento de un poema que se llama Venerables Aguas, en donde se mencionan cuatro plantas sagradas que son para limpiar, ¿verdad? Entonces, yo les voy a compartir una sabiduría que me gustaría que se hiciera. Es muy sencilla, compren en el mercado que está aquí al lado, un manojito de manzanilla, un manojito de romero, un manojito de albahaca, un manojito de pirul... Un manojito de gordolobo, cómprense así: un manojito de cada hierba. Quien tenga una regadera, las amarra y las pone en su regadera arriba y le abre allá agua caliente. Y se baña, suavecito, con mucho amor. Se consienten y se hacen así. Y dicen: Me amo. Soy moreno, prieto, soy el chocolate Me regenero porque soy un ajolote Soy de Tláhuac Llevo más de dos años aquí, ¿no? Se hacen el amor a ustedes mismos Y si no, lleven una ollita Una ollita Y la agarran y se echan así con así, Me amo Me amo un montón Y así se lo dicen, ¿verdad? Neguatlazotla, soy el amor Entonces, ahí está el poema para que lo hagan Y la otra es Que también levantan su cobija y arriba de sus sábanas hacen una cama de hierbitas las despetalan dejan ahí manzanilla por un lado este romero por otro tecosti por al lado así. y ustedes se recuestan no se preocupen, no tienen que hacer nada las abuelitas blancas son sabias llevan milenios son más antiguas que la humanidad saben obviamente lo que tienen que hacer para eso nacieron ¿Ah? muy bien, me voy a despedir con esto último que dices Hago el tiempo. Totemishli haciéndonos milpa. Cuenco materno en su surco, como estrías, como camino Oxtli, constelaciones de polvo. Como cuacali, casa de serpientes, bicéfales de doble cuerpo. Hueco, coli, nos nazco. No te espilía, cuiauit, teotlan, lluvia. Estamos bajo la lluvia, bajo tu lluvia, debajo de Dios. Gloria. Y en el Shashiani me mojo a palabra sagrada de agua. A palabra sagrada de agua. A palabra sagrada de agua. Y recital, mestizaje, continuidad en la cultura náhuatl. Gracias por estar aquí con nosotros, de verdad. Agradecemos pues, a nombre de nuestro alcalde aquí presente, el profesor Raimundo Martínez Virgen. Gracias por estar aquí con nosotros, de verdad, y esperemos que pues, otras opciones estén, o muchas, aquí con nosotros, que esta, esta parte de la historia del El domingo 2 de junio voy a estar frente al Cetis 1, a las 12 del día. Y eso es gracias aquí a Yanis, que sí es súper que también gracias. Un aplauso para Yanis, por favor, porque organiza esta maravilla. Y también a Sonia, que está al lado, que está súper rifado. Muchas gracias, gracias al equipo técnico, que está aquí también, echando de ganas. Gracias, usted. Y bueno, la invitamos precisamente a Yanis, a que suba aquí nuevamente a, a este escenario, porque nos tiene nuevamente otro mensaje. Y también, pues, un aplauso fuerte a Sonia, claro que sí. Gracias, Sonia, también es un gran equipo Solo para agradecer, ya llegó Joana Medellín, como saben.